donde da realmente la opción de decir qué es lo que estás haciendo en entornos virtuales y cuáles son las tendencias que se están haciendo, entonces este, para mí es muy productivo el estar aquí, el evento estuvo muy bien, las ponencias, eh, cada una de las temáticas eh, de los ejes virtuales estuvo interesante.